El mundo del tenis en el Magazine de la Radio. Noticias locales, nacionales e internacionales. Con Andrea Versalle, nuestra corresponsal. Y así abrimos este espacio, esta columna semanal del mundo del tenis. Claro, con una gran profesional. Estoy hablando de nuestra corresponsal, Andrea Versalle. Muy buenas tardes, André. ¿Cómo va? Hola, Cari, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Con mucha información en el mundo del tenis para nuestros oyentes. mira pensé que ibas a tener una semana más tranquila, pero no, me sorprendiste. No, no, no, no, no, no. Sigue, sigue. Por lo menos cinco semanas más. Bueno, ahora vamos a hablar del tiempo del tenis en el mundo. Pero, bueno, vamos por partes. Vamos a Vamos por partes porque hay mucho material. Bueno, en primer lugar, obviamente, eh, ustedes saben que todos los torneos de tenis se juegan eh, o sea, el calendario se va acomodando para estar en zona de calor, y digamos que toque verano, eh, uh -huh. con calor como para poder jugar al aire libre, salvo excepciones que era con el formato anterior de la Copa Davis, que bueno, que había que hacer lo que se llama un indoor, que es bajo techo, este, pero bueno, el calendario de ATP se modificó un montón porque por el tema del COVID De hecho, cuando jugaron Roland Garros ya era estaba fresquito Por eso que se los veía a algunas jugadoras y jugadores, jugadores con mangas largas, con calzas, las chicas Así que bueno, están como que se les está superponiendo todas las fechas De hecho, este fin de semana se jugó tres torneos wow. eh, Bueno, se jugó en Alemania el ATP 500 en Colonia, en el cual se consagró campeón Alexander Zverev, que le ganó a Félix Aliasime por un doble 6-3. Hubo otro torneo en Italia, exactamente en Cerdeña, un ATP 250, quien ganó Laszlo Dejere, que sobre el local, Marcos Sechinato por 7-6 y 7-5. Marcos estuvo en Argentina y el año pas este año, en el anteaño, fue campeón de la Argentina Open para que lo recuerden. Bien. Y eh, el tercer torneo se tuvo que jugar bajo techo, porque fue en Rusia, una ATP 500 en el cual, eh, bueno, Rubler salió campeón, le ganó a Borna Choric por 7-6 y 6-4. Obviamente se están apurando un montón porque hay rebrote en Europa. Entonces este, creemos que eh, por este tema van a quedar cinco semanas de tenis internacional. De hecho, para la quinta semana ya está programado el eh, ATP Finals, digamos el último torneo del ATP, que es el que se elige a los ocho mejores jugadores de singles y dobles y juegan de una distinta manera, se arman dos equipos y tiene un sistema round robin que es bueno un todo contra todos, ¿no? Y eh, que se realiza en el impecable O2 Arena en Londres. Obviamente va a ser sin público, eh, y ya confirmados algunos jugadores. Está bueno, Nova Jokovic, Rafael Nadal, Dominic Tim, Estefano Sis Paz, Medvedev, Alexander Esverev, y estamos esperando la confirmación, eh, faltan dos. Eh, yo les acabo de mencionar seis. Eh, hay mucha, mucha, mucha posibilidad que el argentino Diego Schwartzman ingrese al final de los ocho mejores jugadores del mundo. ¿Por qué todavía no está confirmado? Bueno, porque es un tema que él todavía tiene que terminar de jugar, el calendario de él, eh, bueno, que hoy en el ranking, ahora lo vamos a leer, desde el octavo descendió al noveno, pero sigue eh, top diez, eh, tiene que jugar el Master 1000 de París, este como para, y algún otro ATP, el, el, ah, creo el, el, el, que va, va, ya confirmó que va a jugar el Mastermill de París y se va a jugar en Colonia eh, un ATP 250. Eso es como para sumar los puntos porque está ahí cabeza a cabeza con eh, Bautista Gut, con Gael Monfield, con algunos jugadores. Pero yo creo que Diego va a entrar, seguro va a entrar. Y la verdad que va a ser una maravilla el logro, primero ser top 10 y después estar entre los ocho mejores eh, jugadores del mundo. Seguro. Eh, el tema va a ser que, eh, bueno... Eh, lo van a estar confirmando, pero tenemos una buena noticia, porque sí, en dobles tenemos un, un argentino. De las ocho parejas está confirmado, eh, Horacio Ceballos, que junto con el español, eh, ganar, que le fue muy bien este año, Marcel Granollers. Entonces, Horacio Ceballos sí va a estar en el final. Eh, pero en categoría doble junto al español. Así que <ríe> bravo por Horacio. Ni bien tengamos la confirmación de Diego, lo vamos a poner en la fanpage porque se, tienen que saberlo, no hay forma que no, no lo sepan. Perfecto. Eh, bueno, eh, vamos a ver cómo sigue todo esto. Eh, bueno, no sé si habíamos contado la semana pasada el tema de San Petersburgo, de la huida de Sam Querry, del norteamericano. Eh, que bueno lo podemos recordar brevemente eh, bueno Sam es, eh, <coughs> como dije acabo de decir eh, estaba jugando en San Petersburgo viajó con su señora y su bebé de nueve meses para mí una barbaridad mm, pero muy bueno chiquito, yo, sí. mis... eh, yo eh, jugador dejó a la esposa con el bebé en el país de origen Tal viajaron sí. eh, cuando le hacen el testeo le da covid positivo a eh, entonces lo dejan obviamente en el hotel bajo cuarentena. Eh, se paran a todas las personas que estaban con él, porque enseguida se aísla a todos los que tuvieron cercanía. Eh, todo siempre se rige bajo las normas sanitarias de cada país y obviamente el vi también está vinculada eh, la, la el ATP, ¿verdad? Uh -huh. Pero la ATP se tiene que regir también eh, lo que dice la parte sanitaria del país. Bueno, la cuestión que pues, se quedó en el hotel. Y eh, le dicen, bueno, mira, en dos estaba sintomático, y él y la señora. Entonces le dicen, bueno, en dos días le volvemos a hacer el testeo. Cuando llega el segundo día, le dicen, bueno, Sam, ¿podemos entrar? ¿Puede entrar el médico para hacer el No, no, mira, mi, mi hijo está con fiebre, no se siente bien. ¿Podrá ser mañana? Bueno, está bien, no hay problema, le dijeron. Eh, cuando entra en el tercer día, se había ido del hotel, se fugó del hotel. No te entonces, puedo ¿Y cómo eh, se fue del país? Se fue, cómo se fue del país. El tema que hizo un par de llamados y se fue, eh, logró irse en un vuelo, eh, en un vuelo eh, particular, en el cual el destino todavía no se sabe pero parece que no, en, de, de Rusia se ve que mucho la vacuna de Putin no le gustó a San Querry y se fue, se fue, de hecho se vio, eh, después fue, vieron, fueron a las cámaras del hotel y vieron que, este, que se estaba yendo, ya o sea, vieron, pero bueno, ya era tarde, ya se había subido al avión y se fue el tema que por esto va a tener una sanción porque infringió un montón de normas primero Totalmente. las sanitarias claro. y además y se está hablando de, eh, de, un, de un parate de 30 años de 30 años perdón de tres años jugando y hasta de una eh, multa de 100 mil dólares wow. así que bueno estamos están todos buscando sam Eh, se fue bueno, se, se fue, yo te no digo, no era la forma, yo entiendo que no era la forma, pero todo este temor, ¿no? De, de, de que, que me van a dar una vacuna, que estoy en otro país, es un temor que, que, entendible, ¿no? No, no, no, la vacuna no, yo lo que me refería con la vacuna que no le tendría fe, porque una de las vacunas que están avanzadas es, son la, es la de Rusia, pero eh, yo creo que él tendría que haber viajado solo. En primer Creo lugar, sí. André, claro, en primer Rusia, lugar tenía tenía que haber viajado solo, pero también, yo no lo justifico lo que hizo, pero sí. digo, sí. ¿no? Hay que estar en otro país y vos querés volver al tuyo y querés este, claro. en un tema de salud, o, eh, él tenía la posibilidad de un chat privado y se fue, eso es, es así. Claro, lo que pasa es que infringió en las normas que eh, no estaba autorizado, primero que se metió en un, en un vuelo, y él estaba con COVID positivo, por lo cual eh, podía, tenía que hacer una cuarentena, podría haber contagiado gente, o sea, claro. muy polémico realmente. Bueno, vamos a ver cómo sigue el tema de, de QR y de, y de ahí en más este veremos cómo, qué, qué es lo que pasa. Sí, obvio, aparte si yo no quiero directamente, no viajo, o sea, los jugadores que están viajando... Están viajando, corriendo los riesgos y sabiendo que eso puede pasar de, del contagio. Entonces, este y menos con un bebito de meses, de nueve meses creo que tiene el bebito de él. Eh, pero bueno, eh, se escaparon. No sé quién es tú, pero dice, imagínate que para salir de Rusia en, una, en un vuelo privado debe haber varios cómplices, porque no debe ser nada fácil. Seguro, no, no, por eso. Y ahora los cómplices. Agarramos. Claro. Esto es terrible. Bueno, y para Rusia, ¿viste? Haber vivido esto, claro, violar la seguridad rusa. claro, ¿no? claro si era el, el, el, el, el ATP 500 de San Petersburgo. No, terrible. Es para es terrible. que vaya preso, pobre, pero bueno. <risa> terrible. Mejor que, que se bueno, cuide. la historia de Sam. Bueno, eh, perdón, cosa, perdón. Sí. La Asociación de Tenis Mundial. Sí. ¿Qué, ¿Qué determina delante de esta situación? Y no, es lo que van a, están esperando, que ven un parte oficial en el cual diga cuál va a ser la sanción de él. Claro. Porque va a tener una sanción por haberse escapado, por eh, haber no haber permitido el ingreso del médico para poder testearlo, eh, o sea haberse escapado de esa forma, poniendo en riesgo un montón de gente, siendo COVID positivo. Así que bueno, sé que va a haber una sanción, todavía no está confirmada, pero bueno, cuando salga les voy a contar. Perfecto. Ya fue toda una aventura. Total. Bueno, vamos a, con la, te dije, con las últimas dos cosas. Eh, rápidamente te voy a mencionar el ranking top 10. Primero Novayokovic, segundo Rafael Nadal, tercero Tim, Dominic Tim cuarto Roger Federer, que les cuento que Roger Federer eh, está casi confirmado para Australia 2021 es, que también estuvo eh, o sea, el ranking le daba inclusive para jugar el ATP Finals, pero por la operación de él, como tomó la decisión del año que viene, va a arrancar en Australia en quinto lugar, Estefano Sissipas Daniel Melvederev, eh en sexto lugar séptimo, Alexander Esberer ocho, eh, Andre Ruler Noveno tenemos a Diego Schwartzman, diez Mateo Berrettini y ahí, bueno ahí tenemos los top 10 Y hoy vamos a poner un nuevo. Hoy les voy a recomendar, por favor, vamos a ver ya que estamos en pandemia, estamos haciendo este encierro, les voy a recomendar para que miren, no o está sea, bueno una cosa diferente. Sí, total. Primero que no se olviden el 27 de octubre ah, que firme. es el estreno de serás lo que deba hacer o no serás nada que es el la, el documental de Guillermo Vilas con la investigación de Eduardo Pupo y por favor, este no se lo pierdan, ese no se lo pueden perder. La verdad que, este ya, ya de hecho pusimos el tráiler, ya lo dijimos la vez pasada, pero el que no lo vio tiene el tráiler en la fanpage y más detalles, que hay una nota también en nuestra web y eh, les voy a recomendar una segunda eh, un segundo documental que es de 10 capítulos que se llama El Manual del Juego, que son lecciones de vidas de los entrenadores más destacados y, controvers y que, que tuvieron alguna controversia en su carrera. Eh, hay un capítulo por deporte, así que, viste, nos abrimos un poquito, Cari, para no hablarle todos de tenis. Hay... Eh entrenador de básquet, entrenadora entrenadora de fútbol, uh -huh. y el más interesante, que es el que a mí me gustó, es el entrenador Patrick moura que es el entrenador de Serena Williams, eh, que bueno, que hubo un temita con Serena cuando ella recién estuvo, cuando ya se incorporó después de su embarazo, que hubo una seña, una asunción, bueno, no pues se lo voy a spoilear, pero le recomiendo, ¿será lo que debes ser o no serás nada?, eh, Guillermo Vilas y el manual del juego para todos los que le gustan el deporte. Buenísimo, vamos a estar atentas. <risa> bueno. Le mandamos de todo, de todo, de todo. Tal cual, tal cual. Bueno, Andre, eh, muy lindo todo. y este Nos volvemos a encontrar la próxima semana con esta novedad, con el, esca, el super escape de... Mal, claro, exactamente. Vamos <risa> 007. <risa> ver, bueno. Exactamente, vamos a ver cómo siguió SAM 007, cuál fue el destino. Y bueno, y hay algunos, y vamos a seguir cubriendo eh, Bélgica, Alemania. Y eh, República Checa. Perfecto. Así que son todos dos 250 que les vamos a contar quiénes fueron los ganadores. Dale, dale, estamos atentos. Si bien confirmamos lo de Schwarman lo publicamos. Atento todos, eh, que hay que apoyar a Diego. Por favor, te esperamos. <risa> <risa> bueno, un beso grande. Nos vemos la próxima semana. para la próxima semana. Eh. Un beso chau, para chau, todos. Chao, chao. Así pasó Andrea Versalles, nuestra corresponsal del mundo del tenis. ¡Qué historia! El escape 007.